Muy buenas tardes, estoy feliz de estar de nuevo contigo en los live, van a quedar todos los martes, así que estén todos y todas muy atentas porque volvemos a nuestros live. Para los que no me conocen, yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Estoy muy contento de estar de nuevo contigo, hoy tengo un tema muy especial, que tiene que ver con pérdida de peso, pérdida de grasa y quiero que a partir de este momento me digas, número uno, si me estás escuchando bien, en Facebook, en Instagram y muchos corazoncitos que el dedito se le ponga bien rojito para yo darme cuenta si me están escuchando bien, en Facebook y en Instagram me están escuchando bien, si es así, corazoncitos y me dicen, doctor Oscar, te estoy escuchando, Evelyn, hola Doc, hola Evelyn, te mando un abrazo, Blanqui Hall, Hola, me cae súper bien. Gracias por tus aportes. Gracias, Blanquijol. Lisbeth Yajaira, saludos, doctor. A propósito, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde estás? Eh, ¿En qué parte del mundo te encuentras? Y, y que el dedito te ponga bien rojito para yo pasar a saludarte. Leonardo Canón me dice: Uno, Lisbeth Yajaira, me manda corazoncitos. Me escuchan bien en Facebook. Diana Puentes, hola, Doc. Hola, Dianita. Dios contigo. Te estoy escuchando bien, doctor María Teresa, se escucha bien, Iván David de Ávila, Guillermo Fernando, saludos desde Colombia, Armenia, Quindío, un saludo para ti, querido Guillermo. Estoy en el Canadá, Mirma Ménez. un saludo a la gente linda de Canadá, saludos, doctor desde Los Ángeles, California, a Matilde, me escuchan bien en Instagram también. Ana Bolena Vargas. Ana, un abrazo para ti. Buenas tardes, doctor. Saludos desde Ecuador. Yagi C.C. Excelente, doc. Saludos desde España. Milton, allá son las 12, ¿verdad? Ya debe ser 12 o 11 de la noche. Doctor, muy buenas tardes. Le comento que para bajar la pancita y de peso estoy haciendo ayuno intermitente. Muy bien, de eso y muchas cosas más Esaú, chank Vamos a hablar el día de hoy. Desde Chile, me dice Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Hola doctor de Villavicencio, Argenis, Eni Duarte, hola doctor Andrew, hola saludos desde Chile. Este año, mientras vamos ingresando, eh, había tomado la decisión de dejar los live para, eh, para ahorita para iniciarlos en marzo. Habíamos descansado enero, febrero, pero ya la idea es volver a retomar porque me parece que en el live te puedo entregar mucha más información importante y exclusiva para ti que eres de esos seguidores fieles, que yo pienso que te va a ayudar mucho para transformar tu vida y la de tu familia. Entonces, con las muy buenas tardes, eh, para las personas que de pronto se conectan por primera vez, que no me conocen, decirles yo soy Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano, yo tengo una maestría en nutrición. Doctor Oscar David, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no soy nutricionista, los nutricionistas son profesionales de la salud muy importantes, pero ellos no estudian medicina. Los que estudiamos medicina y luego hacemos nutrición, somos médicos, nutriólogos o médicos con máster en nutrición. ¿Cuál es la importancia de que conozcas eso? De que lo que yo busco cuando tú eres mi paciente es demostrarte cómo convertir tu alimento en tu principal medicamento. Y te invito a que me coloques enfrente la enfermedad. Doctor diabetes, doctor presión alta, doctor migraña, doctor colon irritable, todo lo que como me caes mal. Yo pregunto y lo he dicho en varios de mis videos y lo expuse en mi libro. Si la solución fuera estar tomando medicamentos, yo pregunto, ¿por qué no estás curada? ¿Por qué no estás curado si eres tan disciplinada a la hora de consumir los medicamentos? Yo busco, como les digo a mis pacientes, demostrarte el camino que te corresponde hacer a ti. Doctor, ¿qué me quieres enseñar? Supón que tú consultas a tu EPS, a tu centro de salud, porque sufres de dolor de cabeza. El neurólogo, con todo el criterio del mundo, te manda una medicación porque él te hace un diagnóstico de migraña. Hasta ahí, todo está bien, así nos fundamentaron a los médicos. Obviamente, el doctor previo a eso te hizo exámenes de sangre hasta un tag cerebral y él concluye, sí doctor, él concluye, señora, usted tiene migraña. Muy bien, tómese este medicamento cuando le vaya a dar la crisis o tomes este medicamento por prevención. Muy bien. Y pregunto, ¿te curaste? Tú dirás... Pues doctor, yo me tomo los medicamentos con juicio, prevengo, pero cuando me los dejo de tomar, vuelve y me da. Entonces, el camino del medicamento es el camino clásico, que así nos facultaron a los médicos y eso no está mal. Pero mi propuesta es tu tarea, que tienes que hacer tú para buscar la curación. Y te lo, y te lo adelanto, y te lo adelanto. Lo que tú tienes que cambiar es el estilo de vida, algo no estás haciendo bien. Y lo digo a modo de ejemplo, porque me han consultado en el centro médico, por este caso, mujeres, por ejemplo, que van porque desean bajar de peso, pierden peso y al vez me dicen, doctor, desde que estoy comiendo mejor no me volvió a doler la cabeza. Entonces, eso quiere decir que cuando tú mejoras o cambias tu estilo de alimentación y tu alimento se convierte... En el primer medicamento, la posibilidad de curación se hace muy alta. Muy bien, hoy les tengo una invitación muy especial. Recordarles que yo soy el escritor de Sopita Pangordán. Un libro que te demuestra de una forma sencilla, tal cual soy en, con mis videos, tal cual escribí mi libro, te demuestran los secretos de una pérdida de, de peso exitosa. Y pongo exitosa, grande en grande porque no solamente busco esa pérdida objetiva de peso, sino que el libro busca tu crecimiento como persona que tú crezcas más como ser humano, porque de hecho quiero que vayas, si tú ya lo tienes recuerda, si lo tienes eh, estás en otro país, lo quieres comprar cómpralo por Amazon, tú entras a amazon.com o .it donde te encuentres, colocas sopita para engordar y Amazon se encarga de llevártelo tal cual lo es acá Estás en cualquier parte del mundo, mantén siempre para los lives, ten el libro porque lo vamos a leer juntos. Estás en Colombia, llámate al 311-371-8996. 311-371-8996, ten el libro listo para que lo leamos juntos. Quiero que vayas al capítulo número 10, y no te preocupes, si no lo tienes yo voy a leerlo por ti. Al capítulo número 10, el capítulo que dice Pierde Peso en Siete Pasos. De hecho, aquí te hago una dedicatoria. Dedicatoria. Sí, 311-371-8996. ¿Qué dice? Todos los días recuerda que eres hermosa o hermoso. Te lo dedico. Doctor, ¿y por qué debo recordar que soy hermosa? Porque tu cuerpo es un templo. De hecho, ahí voy al primer paso. El primer paso empieza por el amor propio. El primer paso empieza para que logres una pérdida de peso exitosa, por eso está grande, exitosa. Es fundamental que tú empieces por aumentar tu valía. Eres una princesa, eres un príncipe, porque eres hijo de un rey. Y cuando uno se considera hermoso, cuando uno decide cuidarse, ahí empieza el verdadero amor propio. Es por eso de que el primer paso para la curación es el amor propio. En este capítulo, en el capítulo número 10, donde yo lo llamo Pierde Peso en siete Pasos, hablo de siete pasos para una pérdida de peso exitosa. Y quiero que vayas a la página 102 para que veamos un ejercicio muy importante que quedó escrito. Es, atención, si ya lo tienes, ya lo tienes en la mano, ¿verdad? Y de una vez crecen, crecen, eh, a ver, a ver. ¿Cuál es la que más, se le pone el dedo más rojito? A ver, yo veo, un para el doctor Oscar. A ver, yo veo, dice, ya, doctor, a mí, Jenny. <risa> que el dedito ya le ponga bien rojito. Esa es la actitud. Dice, ejercicios del... Esa es la actitud. Esa es la actitud. <risa> dice Maribel, doctor, haga un sorteo de un tratamiento suyo para los que no tengan... Me parece interesante, Mari. Lo vamos a poner en consideración. Muy bien, Elizabeth Reynosa, yo tengo el libro, eso, muy bien, Eli, página número 192, quiero que analicemos esto juntos, atención, ejercicio primer paso, reconocer, cómo reconocer que tu cuerpo necesita ayuda, cómo reconocer, y atención, al esposito, bueno, princesas y caballeros, para las que me están viendo en este momento, y lo van a ver en diferido, antes de juzgar al, al ser humano que amamos, a la esposita o el esposo, primero ustedes se van a hacer una interiorización y van a recibir esta información. Es decir, van a estar muy atentas a este video, van a estar pendientes de, las, de, las siete, de los siete principios que nos llevan a concluir de que no estamos saludables, lo van a interiorizar. Si ustedes detectan que cumplen alguno de estos siete principios, alarma pedir cita con el doctor Oscar o con tu médico de cabecera alarma, e inmediatamente chequear a tu esposo decirle, venga mi amor yo voy a estar pendiente de ti, porque recuerda, cuando uno educa a un hombre uno educa a una persona, y eso está bien eso es de Dios, pero cuando uno educa a una mujer cuando uno transforma el corazón de una mujer uno está impactando una familia y esa es la magia y si tú ves el número de seguidores y el número de personas que ven los videos y que los ven eh, posteriormente, encontrarás que la mayoría son mujeres. Entonces, imagínate la cantidad de hogar que estamos transformando. Entonces, primero, ustedes que están ahí atentas, díganle al esposito también, mi amor, tranquila, tranquilo, estoy, en, estoy con mi doctor Oscar en clase, no me interrumpas. Díganle, es, tranquilo, a los hijos, tranquilos, estoy en clase con mi doctor Oscar, dame en media horita. Princesas, caballeros, entonces, atención, vamos a hacer la evaluación de cada uno. Dice así, estos síntomas sutiles son manifestación de que algo no está bien. Entonces lo vas a interiorizar tú y posterior chequeas al esposito y chequeas a tu mami no te, y, y a tu papá y a toda tu familia. No te preocupes, si de pronto no alcanzas a anotar o no tienes el libro, eh, puedes devolver el video, y verlo las veces que quieras. O sea, el video lo voy a dejar en Instagram, lo voy a dejar en Facebook, lo voy a dejar en YouTube para que lo puedas ver las veces que sea necesario. Dice así, primer punto, primer punto que indica que tu cuerpo no está saludable. Primero, atención. Me siento fatigado cuando subo escaleras o camino rápido. Y por favor, en comentarios me vas a escribir, doctor, yo, o me escribes o me dices sí. Sí, es decir, quiero que tú en comentarios de una vez entre todos interactuemos para yo también estar muy pendiente de ti. Y la que cumpla los siete criterios, o, o como mínimo la mayoría cinco, cuatro, entonces quiere decir que hay que estar muy atentos. Entonces, el primero dice me siento fatigado cuando subo escaleras o camino rápido. Cuanto, A ver, Yadid dice sí, la, sí la Daisy Sobeida Torres, sí. Bueno, muy bien. ¿ves? Mucha atención. Eso quiere decir de que hay un síntoma sutil, de que algo en tu cuerpo no está bien. Segundo punto, tengo síntomas varios como dolor de cabeza, mal aliento, estreñimiento, dolores frecuentes, estado de ánimo fluctuantes o periodo menstruales irregulares. Escríbeme en comentarios si alguno de esos síntomas tú los tienes. Y te digo algo, no es normal que convivas con un cólico menstrual que no te deja trabajar no que, y un sangrado menstrual muy abundante. Como no, es nuestra, no, como no es normal que convivas con un dolor de cabeza todos los días que tengas que estar tomando adbilubrofeno analgésicos, no es normal que tengas mal aliento. Sí, es más, te enseño un truco, el 90% de las causas de mal olor en la boca no se salen de esta área, es decir que hay que investigar problemas de senos paranasales, hay que investigar problemas de reflujo, hay que investigar problemas de, de amígdalas, hay que investigar esta zona y saben ustedes y de una vez, pregunta, pregunta y a la que me escriban comentarios, corazones, le mandamos corazones a la que responda correcto. ¿Ves? Está buena para hacer un, un reel. ¿Cuál es el alimento que más genera mal olor, mal aliento? A ver quién me responde, antes de que continuemos para que hagamos el live del día de hoy interactivo y corazoncitos, corazoncitos. Vamos en el segundo, no me preocupen que los vamos a leer todos. ¿Cuál es el alimento que más produce mal olor de boca o mal aliento? El ajo, el ajo, la cebolla, no es, no. Son, son benditos, son de Dios esos alimentos. Beatriz, muy bien. Beatriz, muy bien. Vamos, el ajo, no, que produce mal olor. Obviamente tú comes cebolla y ajo y te queda la sensación porque son, son dos alimentos muy ricos en, en sulfuros. Pero ese no es, él no te va a quedar el mal olor para siempre. Pero sí hay una sustancia. Un alimento que consumimos mucho y produce, y es una causa frecuente en niños y en personas adultas de mal aliento. La leche, dice Nani Quiroga. El ají, dice Vilma, eh, Doris, dolor de cabeza. La leche, dice Cristel Cruz. Las harinas, dice Mostodón Josué Arándanos. Mo Mostodón Josué Arándanos. A ver quién más, la leche. Los dulces, la leche, el ají, los carbohidratos, dice Elizabeth, el dulce. Respuesta correcta. El alimento, que de hecho no es un alimento. ¿Por qué no es un alimento, doctor Oscar David? Porque no es nutritivo. Alimento, como lo expliqué en mi libro, es toda sustancia que aporte nutrientes. Eso quiere decir que esa sustancia que no aporta nutrientes y que produce mal aliento se llama ¿Qué ¿Qué hay? ¿están más perezosas hoy para los corazones? Esa es la actitud. Esa corazón, ¿qué el digo? Le, le pongo bien roja. Se llama el azúcar. El dulce, y de una vez te entrego un dato: un niño con amigdalitis nunca se ha de mejorar si sigue consumiendo azúcar. Wow. Dulces. Bebidas azucaradas, incluyendo la misma leche. Doctor Oscar, ¿por qué? Porque el azúcar es rico en sulfitos y en sulfatos que se adhieren a la mucosa de la faringe y generan putrefacción por las bacterias que tenemos de la, de, de, en la parte de la garganta. Fermentan el azúcar, genera mal aliento. ¿Conoces a alguien que sufre de mal aliento? Dile que ya no le eche más azúcar al café. Dile que se aleje de las bebidas azucaradas, del dulce. Y firmado por notaría. Mejora. Y corazoncitos para el doctor. Ese es un buen dato. Buen dato. Prometo hacer un video cortito, un reel sobre el tema. Nunca me lo habían preguntado, pero llegó a colación. Muy bien, estamos hablando de los siete pasos para una pérdida de peso exitosa. Y en este momento estamos hablando cómo saber si mi cuerpo se siente o está empezando a enfermarse. Lo que se llaman síntomas sutiles de que algo no está bien. En el primero hemos hablado de la fatiga. Subes unas escaleras y ya subes cansada, algo no está bien. Sales a caminar y ya te sientes fatigada, algo no está bien. Tienes síntomas como dolor de cabeza, mal aliento, estreñimiento u otra causa, dolores frecuentes, estados de ánimos fluctuantes, periodos mensuales irregulares. Todo esto habla de que algo no está bien. Atención a la, ter a la tercera. Vas a coger una cinta métrica, lo que en Colombia llamamos un metro. Una cinta métrica de las que son flexibles y te vas a medir la circunferencia de la cintura. dos centímetros por encima del ombligo. Quiero que, se lo, que lo hagas cuando termines el video eh, y se lo hagas al esposito también. Si tú eres mujer y tienes más de 88 centímetros, y si eres hombre y tienes más de 100 centímetros, vas de 102 centímetros, hay un riesgo impresionante de diabetes, hipertensión, hasta el mismo cáncer. Más de 10 tipos de cáncer originados por tener una circunferencia de la cintura abultada. Pero te doy un dato un, toco, un poco más preocupante. Con el solo hecho de que tenga más de 90 centímetros, ya tienes riesgo. Es decir, que ahorita es mejor, es mejor medirse mañana, después de la evacuación intestinal, antecitos del desayuno. Te levantas, coges el metro y te mides. 2 centímetros por encima del ombligo, y tienes más de 90 centímetros, Daisy Alzates, tienes 114, mi princesa, urgente perder peso, Daisy, urgente, además, al parecer es una mujer joven, el sobrepeso y la obesidad catapulta un sinnúmero de enfermedades, cita con el doctor Oscar, 311-371-8996, estás en cualquier parte del mundo, colocas más, 57, 311-371-8996, allí mis asistentes hablan contigo y te programan un combo de consultas de tres meses y yo con mucho amor te voy a ayudar. Nuri dice, tengo 96, Nuri, tienes riesgo, el riesgo tuyo es medio para estas enfermedades, pero lo tienes, más de 90 centímetros, ya hay riesgo. De, Deyanira dice, tengo 79, te felicito, Deyanira, te felicito, te felicito, me encanta que te cuides. Pues colocando el numerito allí, ¿cuánto tienes? Si tienes cómo medirte, colócame el número y yo te digo, ¿cómo estás? Lida, Soraya Restrepo 88, de circunferencia de la cintura, la idea es estar por debajo de 88, pasaste el examen raspadito. Ya de Guisardo, doctor, también tengo 114 lindas, vamos a ponerle con la de Dios podemos lograrlo, yo estoy seguro. En mi libro eh, tengo recetas al final, hay recetas de cómo comer. Si de pronto no puede asistir a mi consulta, no dudes en comprarlo. Estás en otra parte del mundo, cómpralo por Amazon. Sopita para engordar. Estás aquí en Colombia, eh, 311-371-8996. Elizabeth Reynoso, 72. Muy bien, mi princesa. Mile Villafani, 68. Muy bien, Mile, te felicito. Muy bien. Pasemos al cuarto. Recuerda, síntomas sutiles que son manifestación de que algo no está bien. Me da somnolencia. ojo al esposito que se la pasa por edad que se siente y ya está dormido. No duermo bien, además de que mantienes dormido durante el día, en la, en la noche no consigues el sueño fácil. Me despierto como si no hubiese dormido, es decir, duermes, pues te acuestas, es, es que son tres cosas diferentes. Ojo, una cosa es vivir con sueño, otra cosa es acostarse, pegar el ojo y al momentico despertarse y no volver a dormir. Y otra cosa es levantarse, haber dormido en la noche y al otro día levantarse como si no hubiese dormido. Analicemos las tres cosas. El primero, la somnolencia. Si tú ves a tu esposo que se sienta y de repente le comienza a dar sueño y se queda dormido, a eso hay que ponerle nombre urgente. Es decir, es muy hay que priorizar exámenes de sangre. Descartar, por ejemplo, una anemia, un problema de la tiroides. Quizás hay una infección. Estar pendiente. Ay, doctor, es que tiene problemas de insomnio, no duerme bien, entonces ir a atacar el sueño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no está durmiendo bien? Eh, no duerme bien, existen tres tipos de insomnio, el insomnio inicial, el insomnio intermedio y el insomnio final. El insomnio inicial es que tú, son las 9, 10 de la noche, tienes ese deseo de irte a dormir, vas y te acuestas y de repente uh, no puedes dormir y no pegas el ojo. El segundo es duermes y por ahí a la una de la mañana te levantas y no puedes volver a dormir. Y el tercer tipo de insomnio, que es el final o el tardío, ese da entre las 3 y 5 de la mañana y es que venías durmiendo bien, pero en ese horario te levantas, te despiertas y quedas tú como con la sensación de que te faltó dormir bien. ¿Qué tipo de insomnio tienes? Si sufres de insomnio, dime aquí en comentarios, doctor, yo tengo el insomnio, Leve, el, el insomnio inicial, intermedio y el insomnio, y el insomnio final. Si muchas personas en este live me hacen eh, el comentario de que sufren de insomnio, prometo hacerles un video en mi canal en YouTube que explique y exponga cómo lograr conciliar el sueño no solamente desde el alimento, sino desde la medicina funcional. Así que si les gusta el tema, les invito a que en comentarios me digan, doctor Oscar? Hágase un video sobre el insomnio y lo subimos a mi canal en YouTube, seguidor en Instagram y en Facebook. En YouTube tengo más de 300 videos. Videos que responden muchas dudas e inquietudes que tú tienes. De hecho, he hecho videos sobre el sueño. Los invito a que vayan a Medicina Nutricional, mi canal en YouTube, denle me gusta, suscríbase a mi canal y comenten y soliciten los videos que les gustaría que yo hiciera, tanto en formato de pizarrón como en clases en vivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a YouTube. De hecho, todas las personas, las invito a Instagram y Facebook. Vayan a mi canal de YouTube y se suscriben. Medicina Nutricional. Y tengo más de 250, 300 videos especialmente para ti. Atención. Quinto. Este, este sí que es importante. Atención a este. Tienes hijos, tienes nietos. Tienes perro, ¿verdad? Doctor, ¿a qué vas? Salgo al parque a jugar con mis hijos. O mi perro. Y me detengo porque me agoto. Wow. Impresionante, ¿no? ¿Quieres disfrutar a tu nieto? ¿Quieres disfrutar a tus hijos? Sales al parque y de repente comienzas a jugar con ellos. Y resulta que tú terminas sentándote porque no aguantas. Eso es un síntoma sutil de que algo no está bien. De que algo no está sucediendo bien en tu cuerpo. Algo que tiene que ver con una manifestación de que algo no te está funcionando bien. Sexto. Este sí que me gusta. No, atención. Y corazoncitos y corazoncitos que se dedito se le pongo ahí en rojito el doctor Oscar. Julián me dice, doctor, sufro de insomnio final. Doctor Oscar, dice Cecilia, tengo el insomnio final. Mi papá tiene los tres, dice María luz es muy frecuente en adultos mayores. Prometo, si me hacen muchos comentarios en Facebook, en Instagram y por los privados, en Messenger y en el directo en Instagram, si, que les lleve este tema a YouTube con mucho cariño, hago un tutorial sobre, sobre el tema. Eh, dice Daisy, ni siquiera me dan ganas de salir de la casa, solo salgo a trabajar y ya, sí Daisy no, y es que como estás con una tú eres la chica de 114 centímetros cierto, de la cintura entonces tu cuerpo seguramente se siente muy muy fatigado atención al sexo. no me siento feliz muy bien y atención que aquí quiero hacer un paréntesis porque este es un tema que a mi gusto, en mi forma de ver de médico, es muy importante. La felicidad. Yo tengo pacientes y conozco personas que, por ejemplo, no pueden caminar y sí son felices. Al igual tengo personas, pacientes, que no pueden orinar y también lo son. Cuando tú no te sientes feliz, hay que la felicidad de hecho se puede medir. Y la felicidad no la mide el dinero, ni la felicidad la mide el amor, ni tampoco la mide la salud. ¿Sabes qué mide la felicidad? Como lo expliqué en el reel que subí el día de hoy, lo mide el progreso. Y existen tres áreas donde tú puedes evaluar si eres o no feliz en el primero de ellos es en el progreso puedes medirla el progreso en lo económico en el amor y en la salud si tú en el último mes has progresado en el amor propio no estoy hablando de tu pareja estoy hablando de ti de tu amor hacia ti de tu valía y cuando uno se ama más, uno se cuida. Comes mejor y haces actividad física. Ahí es donde yo te mido el amor propio. Cuando veces vences la voz limitante, como lo escribí en Sopita engordar, En el capítulo número 2 yo te hablo de Bárbara, la voz limitante, esa vocecita que te impide madrugar, que te impide ser tú. ¿Cómo vencerla? Lo explico en mi libro Sopita engordar. Cuando tú aumentas tu amor propio, ahí es igual a progreso. Entonces, estás progresando. Muy bien, en el amor propio. Perfecto. Segundo, la felicidad se mide cuánto has progresado en el último mes, en los últimos seis meses, desde el punto de vista laboral, económico. ¿Estás estable o estás progresando? No es mi competencia, pero ahí te doy ese dato. Pero el tercero sí es mi competencia que se llama tu salud cuánto en este mes o en los últimos tres o seis meses has progresado en recuperar tu salud entonces aquí te tengo y te pongo un reto tienes 3 tienes 5 tienes 10 tienes 20 kilos de más de grasa muy bien tienes diabetes tienes presión alta Tienes un cáncer. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Es un reto más. A vencer. Estoy seguro que tú has vencido retos más difíciles en tu vida. Y esos kilos que tienes de más, esa enfermedad que tienes de más, es un reto más a vencer. Entonces, si tú quieres recuperar tu felicidad, debes de progresar en esas tres grandes áreas maestras. Muy bien. Y el último, séptimo, el séptimo síntoma sutil que es manifestación de que algo no está bien. Es necesito comer algo dulce, tengo ansiedad por comer. Si tu cuerpo te pide dulce, te pide azúcar, si tu cuerpo te pide más comida, algo no está bien. La ansiedad por comer y el deseo del dulce tiene dos lecturas. La primera, el cerebro busca el placer y se aleja del dolor. Eso quiere decir de que cuando tu cuerpo te pide dulce, es la misma sensación, como quedó escrito en mi libro, la misma sensación que siente un drogadicto. Un drogadicto que, que gusta de la marihuana, de la cocaína, de la heroína, son personas donde el cerebro le pide esa adicción, le pide la droga y se compara de una forma parecida. De hecho, tiene nombre, se llaman los sugarólicos o adictos al dulce. Y los sugarólicos o adictos al dulce también sienten la necesidad de consumir dulce. Si tu cuerpo te pide dulce, es un síntoma sutil de que algo no está bien de que tu cuerpo no está funcionando bien. Y más aún, cuando tu cuerpo pide comida, cuando tu cuerpo tiene ansiedad por comer, no solamente lo podemos ver desde la religiosidad y calificarlo como gula, no, lo podemos calificar también como un déficit de nutrientes, porque cuando tu cuerpo, por ejemplo, le falta hierro, eso le da pica. ¿Tú no recuerdas cuando los niños en la... Cuando tú y éramos niños, yo alcancé a ver que les daba por comer tierra? ¿Sí recuerdas? Y era por deficiencia de hierro. Algunas otras vitaminas como la vitamina B12 y el ácido fólico, la vitamina C. Todas esas vitaminas y minerales, cuando comienzan a carecer en tu cuerpo, generan un estado de ansiedad por comer. Y eso no quiere decir que se agula, eso quiere decir que es el cuerpo pidiendo nutrientes. Y doctor Oscar, ¿cómo me vas a decir que yo que tengo 80, 90 kilos estoy mal nutrida? Es que ¿quién dijo que la obesidad es igual a buena nutrición? Todo lo contrario, estar gordita es sinónimo de una muy mala nutrición. De hecho, los niños con obesidad son niños con deficiencias de nutrientes. Vamos y le hacemos un examen, un examen de, de vitaminas, como por ejemplo la ferritina, y podemos encontrarla baja. Como podemos encontrar bajitas los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico. Entonces, cuando sufres de ansiedad por comer, cuando sufres de ansiedad por el dulce, tiene esas dos lecturas. La primera, un efecto comparativo con una persona con adicción hasta por el alcohol, también. Lo, lo mismo de los alcohólicos. Y sumado a eso, cuando tienes ansiedad por comer, es muy importante, así tengas obesidad, reconocer que puedas tener déficit de nutrientes. Y te voy a dejar un tercer dato, a mi modo de ver, muy importante motivo del libro segundo que actualmente escribo, que tiene que ver con las bacterias intestinales. Resulta que se han hecho estudios donde se ha comprobado que si tú has alimentado estas bacterias del intestino con azúcar, bebidas dulces en el pasado, esas bacterias se van a encargar de pedirle a tu cerebro más de esos alimentos, más de esa comida. Es por eso la importancia de hacer un recambio de flora intestinal. Y esto solamente se logra cuando tú eliminas esas bacterias por inanición. Es decir, cuando tú Dejas de alimentar esas bacterias con dulce, con azúcar, como mínimo por tres semanas. Cuando te haces una purga, por ejemplo, un día completo consumiendo papaya, uvas negras y agua, en mi centro médico tenemos un purgante, es un polvito, de hecho lo puedes comprar, teléfono es 311-371-8996, es un polvito que tú echas en agua, te lo tomas y él y todo el día comes papaya, uvas negras y agua, ten presente, que no estés diabética, que no tengas colitis ulcerativas, ni ninguna enfermedad importante a nivel corporal, por ejemplo un cáncer, no lo deberías hacer, pero si tú por lo demás eres una chica, una mujer, un hombre saludable, te puedes purgar con este producto, tomas, comes durante el día papaya, uvas negras y agua y eso favorece tener una limpieza intestinal. Posterior a eso, comienzas a consumir unos prebióticos y probióticos que también tenemos en el centro médico y ahí empiezas a hacer un recambio de flora intestinal y eso te va ayudando para disminuir la ansiedad por el dulce. Es que la ansiedad por el dulce sí se puede controlar desde el punto de vista médico y medicina funcional. Y ahí te doy ese maravilloso dato. Recuerda que el libro Sopita para engordar, si no estás en Colombia, lo compras por Amazon, Amazon.com. Cualquier parte del mundo y te lo llevan en tapita blanda. Estás en Colombia, 311-371-8996. 311-371-8996. Citas médicas con el doctor Oscar, también lo puedes pedir a este número. 311-371-8996. Muy bien. Preguntas que tengas por bien hacerme, a partir de este momento estaré preparado para respondértelas. Muy bien. Mientras me las vas haciendo, ya veo algunas aquí en Facebook. Corazoncitos para el doctor Oscar. Muy bien, dice Yomar Melo. Dice, doctor, el kefir es bien para la flora intestinal. Sí, es un fermentado de mi gusto. Lo puedes utilizar. Me gusta también el kombucha. Me gusta el chucrú. Son fermentados, lo puedes utilizar y favorece muchísimo la salud intestinal. Eh, también, me, también es importante el consumo de frutas y verduras. El mejor prebiótico están las frutas y las verduras, prebiótico. Dice el alcohol entre las drogas. Sí, también el alcohol. De hecho, el término sugarólicos eh, viene del término alcohólicos. Entonces, una persona adicta al dulce, hoy por hoy lo calificamos como sugarólicos. ¿Cuánto cuesta la consulta, Carmiña? 311-371-8996. Si estás en Colombia, marcas así. Si no pones más 57 y mis asistentes, con todo el gusto te asesoran. Marlene de Aparicio, ¿cuántas uvas negras diarias para intoxicar de vencer? No, durante el día comes papaya, uvas negras, te levantas, tomas el purgante y durante todo el día lo consumes. 3, 4 de la tarde ya puedes almorzar. Gracias, mi doc, dice yo, Mar, con todo el cariño. Doctor, mi peso es de 80 kilos, Argenis. Hoy por hoy, el peso es un dato importante, pero yo insisto que no es el más importante. Más importante que saber que pesas 80 kilos es preguntar qué porcentaje de grasa tienes. Recordarte que las mujeres deben de estar por debajo de 32%, nosotros los hombres por debajo de 25%. ¿Cómo saber ¿Cuánta grasa tengo? En el centro médico tenemos un impedanciómetro, que es un aparato electrónico que nos dice cuánta grasa tienes y ese es el dato para el doctor Oscar más importante, y cuánta masa muscular tienes. También existe otro aparato que se llama DEXA, que es por medio de rayos X. y Existe la lipometría, que es con unas pinzas y también con la circunferencia de las cinturas. De la cintura podemos hacer el cálculo. Te puedes medir la circunferencia de la cintura y de la cadera sacas el promedio, por ejemplo, si te da alrededor... De, por ejemplo, supone que la circunferencia de la cintura, 2 centímetros por encima, mide 114 y de la cadera mide 100. Tú haces esa división y si tienes más de 0.5, 0.8, 0.1, 0 más de 0.5, 0.8, 1, entre más alto esté, más riesgo tienes de enfermedades cardiovasculares. ¿Sirve consumir vinagre de manzana en el proceso de pérdida de peso? De y sí. Eh, no es que sea la panacea, pero puede calmar la ansiedad por el dulce. También puede calmar la grelina, que es la hormona del hambre. Tengo 10 kilos de sobrepeso. Mi tiroides está en 9.4, dice Cristel. Y la ansiedad se eleva después del almuerzo bien dosificado. La tiroides no la tienes controlada. Debe estar por debajo de 4.3 hasta 0.3. Recuerda que tu sobrepeso no es por la tiroides. Tu sobrepeso es por, por la alimentación y el sedentarismo. Porque a veces le echamos la culpa, ¿no? Ay, no, es que yo estoy gordita, es porque sufre la tiroides. Eso es un mito, eso realmente no es verdad. Un kilo es por la tiroides, el resto es por esta. Eh, y la ansiedad se le va después del almuerzo. Si te está dando mucha ansiedad después del almuerzo, muy seguramente a tu almuerzo le está faltando más vegetales, más fibra o más proteína o un carbohidrato integral. Muy bien, muy bien. Creo que ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, tareas. Gracias, doctor. Me encantan sus consejos. Saludos desde Coro, edo Falcón, Venezuela. Un abrazo también para ti, Alicia. Gracias, Doc, dice Cristel. Julianita, muy bien. Tengo hígado graso, etapa 3, y sistema nervioso alterado y zumbido en la cabeza y peso 95. John, urgente perder peso. Todo eso mejora cuando logras bajar de peso. Imagínate que si tú bajas el 5%, de tu, cuer de tu peso en grasa tu hígado graso mejora un 25% recuerda que el hígado graso de no lograr una pérdida de grasa exitosa es igual a diabetes en los próximos 5 o 10 años por eso es fundamental la pérdida de grasa exitosa John, puedes lograrlo creo mucho en ti mi campeón ¿qué producto podemos comprar doctor? si no estamos en Colombia Betty, no, solo un día frutas, papaya y uvas negras y me piensa todo el día Hola, Docs, y mucha agua. Saludos desde Ecuador, bendiciones siempre. En mi libro también te enseño diferentes formas de purga. En mi libro también te va a ayudar mucho cuando estás en otro país. Lo lees y aquí te enseño qué puedes utilizar. Teléfono 311 Marta Lucía, Rojas, 311-371-8996. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. John, creo mucho en ti, mi campeón. Tú puedes bajar de peso, tú puedes. Estoy seguro que tienes retos más difíciles en la vida, mi campeón. Si Dios me puso en tu vida y estás escuchando esto es porque sé que lo puedes lograr. Teléfono, Mártica 311-371-8996. Muy bien, ya les sembré la semillita en su corazón. Por favor, compartan lo que les he enseñado el día de hoy. Yo con Dios busco ser el médico que más corazones transforme de este planeta. Y quiero lograrlo pronto, pero el tiempo de Dios es perfecto. Así que tú me ayudas mucho cuando compartes mis videos. Tú me ayudas mucho cuando compras el libro cuando lo lees y se lo mandas a la suegrita. ¡Suegrita hermosa! Mira, el doctor se lo manda autografiado. Compremos el libro y lo leemos juntas. <risa> Recuerda que también tengo una academia, se llama sanarmejor.com, es una, una academia virtual y tengo más de ocho cursos eh, minuciosos para ti. Bueno, te quiero mucho, Dios te siga bendiciendo, dejemos el live hasta ahí, vamos a retomar los live todos los martes, 6 de la tarde, avísale a tus amigos que viene el doctor, y muchos corazoncitos para el doctor Oscar, todos los martes 6 de la tarde eh, colócame temas, escríbeme por el privado en Instagram, en Facebook en Youtube, que yo todos los leo y estoy muy pendiente de ustedes Dios los siga bendiciendo, dígale en el esposito, mi amor, ya vamos a preparar la cena, recuerda que el objetivo de una cena correcta es que no desayunamos por la noche uno por la noche no desayuna uno por la noche no almuerza mi amor, dijo tu mami, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche. Error, error muy grave de nutrición. Mi hijita, en la noche coma poquito, un cafecito con leche y una arepita. Error, uno por la noche no desayuna. Dios te siga bendiciendo, que tengas un resto de día muy feliz y de noche. Nos vemos el próximo martes, muy pendientes de mis redes sociales. Vayan a YouTube y suscríbanse a mi canal en YouTube y compartan todos los videos. Que tengas un resto de día muy feliz. Y chao, Dios con ustedes. Chao.